Me em Artur Pedrerol Sánchez y he hecho varios cursos, he fet dos de fotografía de gim, eh, después he hecho otro de so y áudio, un de internet y el de carretons. Yo em dic Rosa Núñez Burgos y he hecho eh, dos, dos cursos de alemán, eh, un de parla también, y ahora estoy haciendo el segundo el segon nivel de alemán. Tengo 51 años. El problema ya ja no es la formación que tiene el ayuntamiento, que has gastado molt muy perquè porque gracias a estos curses, que si estás durar, pagas un mínimo, la despesa es mínima, va a ver, Después, claro, te enfrentas a la realidad y cuando eres grande es muy difícil trobar feina. Somos un colectivo un col·lectiu una mica complicado. Eh? Pero muchas ganas de trabajar, eh? Ah, yo es, que siempre, a humans, més tengo un hábito de, de moldear trabajo, sí. por ejemplo, yo veo 13 comienzo a años trabajar, claro, sientes como perduda, cuando perds la feina después de trabajar 30 años o 20 años, y de usar qué facha. Y a través, claro, para una banda de uso, no trobo feina, pero yo sé que estic fent coses cosas para Parmega para encontrarla, estoy formant, estoy conseguiendo carnets que no tenía. Unas ganas, unas ganas de todo, de, de a al matí, de venir aquí, de, de compartir donc, una mica también los teus problemas amb todos, porque todos estamos igual. Y eh, claro, llavores sembla que se abren abre una eh, porque comienzas a sentir ay, yo voy a hacer una entrevista y yo ya ja tengo feina. Uh, yo también, o sea, alguien ha trobat feina no tú claro. Uh -huh. Y eso fa pues, que sigas positivo. Y la atención, la manera de que te enfocan que te ayudan al principio cuando arribes aquí, entonces pues, el personal que tienen... Y las noyas del Club de la Feina también, que son que has de mirar, y te dan páginas para poder consultar, que son no parlar. parlat Pero hay una tasca aquí, que es el Club de la Feina, que claro, puedes disposar, que te poden orientar, Aún puedes a buscar la teva feina las páginas que son seguras cómo puedes pots trobar? día sí, uh -huh. que estas noies también te ayudan mucho sí en zona eines. claro te animan mucho lo que no puedes hacer es de caure. ahora lo que nos falta es trobar feina ya ja la <laughs> trobarem. ya ja vamos <veus> como si... Sí. <laughs>